Y manos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente. La viuda es el símbolo de las masas de empobrecidos, que con el correr del tiempo y golpeados por una sociedad injusta, se han llegado a convencer de que su causa no será atendida. La propuesta de Jesús es que el empobrecido, como en el caso de la viuda, se convenza de lo contrario. Es decir, que llegue a sentir y asumir que el primer interesado en su causa es Dios mismo y que en el respaldo de ese Dios que se revela contra la injusticia y la opresión, la masa de empobrecimiento,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 Husano. ...tiene que comenzar y perseverar en la, en la lucha por la justicia, incluso teniendo en cuenta que hay jueces y sistemas inicuos que con toda seguridad no solo no defenderán su causa, sino que la diltarán de subversión, rebelión, terrorismo y peligro para la nación y para la estabilidad social. Jesús pues enseña que es necesario orar con insistencia y asegura que con la oración constante se obtiene de Dios lo que se pide. Si nosotros clamamos en estas condiciones, hemos de tener la certeza de ser escuchados. Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra, pregunta Jesús. Hoy, en varios ámbitos de la sociedad, se ha sacado a Dios, con el pretexto de la libertad y la pluralidad. Lo hemos sacado de las escuelas, de la política, de la economía, de los medios de comunicación, hasta de nuestras propias casas. Dios siempre nos escucha y no solo esto, sino que nos da mucho más de lo que merecemos y necesitamos. Hagamos lo que esté de nuestra parte para que cuando venga Jesús nos encontremos en oración. Que el Señor nos bendiga.